es de la mañana del viernes. Hola, Claudio. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás vos? Estoy bien. ¿La relación con tus hijos está mejor? Porque Alex ha hablado, sí. después de lo que había dicho de vos, hay un acercamiento, ¿no? Sobre todo con él. Sí, sí, está mejor, sí, sí. ¿Estás contento con eso? ¿Tranquilo? Sí, días? ellos saben igual. Los tres, los tres saben quién soy yo mm -hmm. y cómo me he comportado, así que no tengo... Pero bueno, son cosas personales. ¿Crees que todo fue injusto, te dolió, por supuesto. te lastimó, por supuesto. la angustia, todo esto que pasa? Por supuesto que fue injusto, claro que sí. ¿Y te hizo no. mal a vos? Y siempre hace mal. Bien. ¿Tu claro relación sí. con tu pareja la afectó Perfecto. también todo esto? Obviamente que afecta, sí. ¿Fortaleció sí, claro. también el vínculo? También, de alguna manera, por supuesto. Porque fue atacada a ella también. Sí, por supuesto. ¿Y eso te dolió a vos? Y me dolió, sí, bastante. ¿Ella cómo está no ahora? No merecía, no. Está bien, está bien. Más tranquila bien, porque fuerte. tuvo mucha exposición en un momento. Está fuerte, está bien. Qué buena nota, te digo. Sí, es, habló de todo. Pocas veces no de Canigia se frena a hablar. En general, él es amoroso. Pero, pero esquiva. sigue de largo, esquiva, sí, sí, esquiva sí. y aparte Pero bueno, sigue con Sofía Dice que, eh, que lo sufrió mucho eh, sí. Todo, sí. todo lo que fueron los ataques Que recibió de la ex eh, Sofía eh, Y que la pasó mal también En relación a eso, pero incluso Sofía desistió Hubo un momento que se hablaba que iba, iba sí. a demandar no, no, ella que desistió, Y Sofía desistió ella, Por eso, desistió de digo, los, no, eh, no Decidió de no juicios. hacerlo, pero bueno sí. siguen, siguen Decimos bien. la ex porque no la podemos nombrar Porque hay una cautelar, porque si no parecemos locos Diciendo la ex, sí. por eso decimos que, la ex Sí, sí, sí, esto, sí, esto que estamos viendo así de Claudio ahora tiene que ver mucho con lo que le, le, el panorama que le pintaron. Le dijeron y le dio tranquilidad. Al principio estaba como realmente muy nervioso por no lo se que mostraba. podía decir, Exacto. claro, y porque no sabía con qué le iban a salir. Ahora le dijeron, mira, ya a ella pusieron todas las cartas. O sea, ya tenemos forma de contestarle. Simplemente quiere cumplir con estos pasos que pide la justicia y no va a tener nada. No, un... claro. que lo que primero, lo que desestimaron fueron las. las las supuestas... Las de acusaciones de, de, de, de, de abuso. De abuso, de, abuso, ¿no? de violencia de género. Sí. Y después hubo otra el que se de acuerda. La plata también. Sí, pero que, que ella lo cuentas, denunciaba ¿sí? como por asociación ilícita sí, y sí. unas causas... Que metió el expresidente sí, sí, había como todo sí. un sí. tema del parque sí. eólico. O sea, como sí. metió un montón de sí. cosas. Es que los abogados presentaron muchas pruebas. Yo hablé con Sofía Bonelli en su momento, me contó. Él, la verdad, está muy angustiado. Los abogados de canicia, Los abogados de Canigia. Porque Nani también, pero... Sí, pero desestimaron. Desestimaron esas pruebas, pero lo que me contaba Sofía Bonelli es que los abogados presentaron pruebas, estaba, él estaba muy confiado, pero después él estaba muy angustiado por la relación con sus hijos. Y sí. La mm. verdad que es lo que a él más lo, lo atormenta. Es bueno, la él primera ahora... vez que habla, dijo: los sí. tres saben cómo fueron las cosas. Con el que nunca sí. perdió la relación es con el ah, que, Alex. Se iba Alex. Axel, que... Axel. Axel. con el pintor. El, con el pintor. El... Sí. Sí, sí. Y lo que me cuenta ahora Sofía, que me lo contó hoy temprano, es que está muy ilusionado porque lo están contratando de eventos internacionales. Ahora Sofía se está yendo a fines de abril al Reino Unido, tiene dos. Eventos en Glasgow, en Escocia, obviamente hablando de su carrera futbolística y demás, y que esto del viaje, como que lo tiene más, eh, más contento, pero estaba como muy triste y por bueno, la realidad. Los lo estaban acusando claro. de abuso sexual. Por eso. Eh, sí, no es una pava de violencia de género, abuso no, no. sexual. Digo, oh, del de otro lado ilícito. contaron un montón de, de, de, de, de, de situaciones y de barbaridades. que claramente, bueno, después hay que comprobarlas en la justicia. Sí. Y sí. aparentemente. Por ahora no se pudieron comprobar. Y por lo y sé menos, que, por ahora viene siendo largo, pero bueno, son los tiempos de la justicia. Y sé que me acuerdo de algo, ¿no? Que ahora, porque esto ya lleva su tiempo, eh, ellos tenían un acuerdo, ¿no? Con su ex a punto de firmar. Y estaban por ir a firmar y estaban todos de acuerdo y, y, y estaban, digamos, y había elementos como para que ese acuerdo sea realmente válido y que era realmente eh, como que pasado, hasta que ella decide irse al programa de Susana. Claro, y hablar. Mm. Eh, ¿Pero, pero fue ahí o, fue, o. Por la, porque Sofía. Yo... fue porque apareció Sofía? Fue porque apareció Sofía. No, para mí. la pero... verdad que fue no me Lo que pasa es que por... ellos ver, venían por hace eso. muchos años sí. separados Chico. de palabras. Ella un poco con el medio, ahí. se sabía. Obvio. Pero ahí fue y... cuando apareció Sofía públicamente. No, pero, estalló. No, pero yo no, me refiero antes, que legalmente. Sofía todavía públicamente no había aparecido, pero. Yo pero... Sabía. Claro, ah, pero en el Faena, ¿se acuerdan que vivían ya ahí juntos y se mostraba es, con ella? Pero yo lo que voy es que ellos es tenían bonito. un acuerdo todo firmado. <ríe> sí, está sí. todo de acuerdo, O sea, sí. está todo a lo legal, lo no legal, esto sí. es lo que yo tengo, lo que yo tengo, estamos de acuerdo, si vamos a firmarlo, si los abogados firmaron, faltaba la firma de ella. No lo firmó y se fue un programa de, de televisión? televisión. Claro, claro pero hay, hay, para mí hubo un detonante... ...que hizo que ella se sentara oh, en este living... ...porque... claro, claro. Porque ...¿se acuerdan lo que fue esa nota? Tremenda. Ah, esa tremendo. Tremendo. fue para todos lados. Aparte todo nunca hizo. había hablado así... ...nunca... ...siempre se había... ...digo... ...si bien ella era, era fuerte declarando... Eh, ...hablando de otras personas... ...pero nunca de, de, de su ex... No, ahí le puso palabras. De, de, de y ex. no recuerdo qué medio le hizo la nota... ...creo que fue confrontados... ...en su momento con Marina... ...donde ella... ...la la ex... ...dice que lo va a meter preso... ...y cuenta situaciones... ...y empieza como a hablar... ...y empieza como a, a contar... Cosas que también lo hizo su amiga, ¿se acuerdan, Adriana Ferrer? Sí. Adriana Ferrer que era amiga de ella y contaba situaciones que había vivido en el departamento de, del Faena que eso hizo dudar a los abogados claro. porque como había una testigo hay, después, hay dos amigas de Mariana Soraya, que están Soraya sí, pero igual, y Adriana pero lo la... de la Adriana era muy declararon contundente la declararon, era muy contundente lo de Adriana Ferrer igualmente eso después se desestimó porque si no me equivoco, no Adriana eh, eh, es la que cuenta la historia de cuando sí, salen de un sí. casamiento y que él le pega en la muñeca y le pega un. En Como el por... living y claro. que intenta abusar de y ella. Y estaba ahí.